tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Hola amigos y bienvenidos a Tiempo de Misterio. Hoy va a ser un vídeo muy cortito, muy cortito. Más que nada os quisiera comentar unos vídeos que he visto en YouTube mientras navegaba y buscaba temas relacionados con el mundo del misterio, en este caso con el mundo de la psique, del poder mental. Ahí me he tropezado con un español, un campeón del mundo de artes marciales el llamado Eduardo Lurueña y en su canal, que me ha parecido muy interesante, había algunos vídeos donde él, utilizando supuestamente el poder de la mente borraba las nubes del cielo, sí, como escucháis, ahora veremos algún ejemplo. Eh, se concentraba y con el móvil grababa una pequeña nube, ponía los deditos como si estuviera acariciando la nube y esa nube desaparecía. Me ha sorprendido, he buscado más vídeos en internet sobre este fenómeno y he encontrado varios, varias personas que utilizan una técnica parecida para borrar nubes e incluso para crearlas. Esto me picó muchísimo la curiosidad, he estado indagando en ello y como sabéis en tiempo de misterio siempre nos gusta no solo teorizar sino que además probar y experimentar a ver si el fenómeno, el suceso es reproducible. Pues bien, ahora veremos un trocito de los vídeos que he podido encontrar por internet, un resumen sobre estas personas que dicen que son capaces de borrar las nubes. Después de estos vídeos de ejemplos veremos la experimentación que hemos hecho desde Tiempo de Misterio y luego una breve conclusión y explicación sobre lo que hemos visto. Tiempo de misterio .com, En busca de la verdad. Vamos a reducir esa nube, ¿vale? ¿vale? Vamos a eliminarla. Visto, si queréis en vosotros mismos todo es posible. Quiero indicarles algo que trabajo yo con la psicotrónica Ustedes van a ver una nube arriba Esa justamente, esa nube que se ve arriba del, de la grande La voy a desaparecer en segundos ¿Se dieron cuenta? Ya está desaparecida prácticamente esa nube de ahí y así puedes aparecer todas las nubes que sean, todas en base a la energía psicotrónica. Bien, vemos aquí que hay una nube, aquí. Vamos a intentar borrarla a través de la concentración de pensamiento. borrada bien como habéis podido ver he podido reproducir exactamente lo que realizan estas personas y me gustaría explicar cómo lo he realizado cómo he podido llegar a borrar una nube como habéis visto en el vídeo no hay ninguna edición posterior ningún efecto especial es todo grabado en directo por tanto no hay ninguna manipulación ¿Cómo hemos podido realizar, eh, replicar el mismo fenómeno? Pues ha sido verdaderamente un quebradero de cabeza intentar eh, descubrir cómo se ha podido realizar estos vídeos. Evidentemente ya sabéis que desde tiempo de misterio somos eh, escépticos pero con la mente abierta, aceptamos una serie de fenómenos que pueden ser eh, paranormales, sobrenaturales, sin ningún problema, no somos talibanes en ese sentido. Pero en este caso, como siempre y en otros, primero he querido intentar hallar una explicación lógica, científica, técnica de cómo ha podido desarrollarse dicho fenómeno y cómo se han podido grabar estos vídeos. Realmente fue después de un día caluroso de playa, donde ya al atardecer había una serie de nubes en el cielo y me dediqué durante bastante tiempo a observar dichas nubes ahí empecé a darme cuenta de algo que pasa todos los días pero pasa desapercibido porque no estamos siempre mirando al cielo y mirando a las nubes y es que las nubes son cambiantes y cambian a una velocidad de vértigo es decir entre el minuto y los cuatro minutos las formaciones de nubes la verdad es que varían bastante sobre todo si son pequeñitas como las que os he mostrado en los vídeos entonces al darme cuenta de que las nubes tienen una variación entre 1 y 4 minutos bastante interesante empecé a fijarme en aquellas nubecitas más pequeñitas que estaban bordeando una nube más grande que había una cierta separación y me di cuenta observando estas nubes que una de cada tres tendían a desaparecer entre el minuto y minuto 4 así que lo único que tuve que hacer es buscar una nube de esas características y crear el efecto, en este caso me salió a la primera, luego lo volví a intentar con otra nube y no sucedió, pero lo volví a intentar con una tercera nube y volvió a suceder, es decir, no niego que estas personas puedan tener una capacidad extraordinaria para modificar el clima y haber borrado las nubes pues a través del poder del pensamiento, no lo niego pero también es verdad que se puede hacer lo mismo sin tener ninguna capacidad mental porque es un hecho natural de las variaciones de la propia composición de la nube que como sabemos pues es, es agua es vapor de agua y que eso eh, con los vientos que hay a ciertas distancias pues producen los movimientos típicos de una nube y por tanto eh, se forman se deforman y también se evaporan y desaparecen por tanto mi conclusión es que lo visto en algunos vídeos de YouTube no me ha convencido. Eh, podría ser que efectivamente estas personas tuvieran esa capacidad, pero yo sin tener dicha capacidad, o por lo menos no ha sido mi intención poner toda la atención mental para aniquilar una nube, lo he podido conseguir y por tanto el fenómeno no me parece que sea del todo sobrenatural. Espero que os haya gustado este vídeo y volvemos en otra ocasión con otros temas en tiempo de misterio, tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.